Enta y esta vez es Baku Chichibomb. Tras investigar los minerales recién descubiertos del planeta Kerun, la tripulación únicamente femenina de la nave Muse se encuentra la nave de carga Zogne flotando a la deriva por el espacio. Se suben a bordo de la Zogne solo para encontrar cadáveres desnudos por todas partes, sin una causa de muerte aparente. Pero cada víctima tiene un moretón en el estómago y está cubierta por un líquido verde.